Hola, muy buenas tardes, buenos días a todos. ¿no? Dependiendo del el continente en el que estéis, eh, seguramente que hay gente tanto de Europa como de América Latina. Um, hoy vamos a realizar una sesión de trading en vivo. Uh, sabemos que hay un gran interés en eh, aprender a trabajar con, um, con esa herramienta. Uh, había más de 200 personas apuntadas a a esta sesión en vivo. Eh, eh, antes de empezar me gustaría eh, presentarme eh, para los que no me conocen todavía. Eh, mi nombre es Eric, soy el CEO del de, Proyector MagaFX eh, y en la sesión de hoy estaremos, yo, eh, mi compañero y yo, Claudio, eh, pues intentando eh, resolver vuestras dudas. Eh, eh, y eh, enseñar cómo nosotros eh, trabajamos con la plataforma ATAS, cómo usamos en nuestra operativa eh, el order flow, lectura de, eh, de la cinta, con otras palabras. Eh, sin tratar más, eh, os presento a Claudio, que os explicará cómo vamos a desarrollar eh, la sesión de hoy. Eh, ¿Podéis escucharme correctamente? ¿Se me oye bien? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Podéis decirme algo por el chat? A ver si estamos solos o estamos con, <risa> con todos vosotros. Bueno, comentaros que esto eh, no va a ser solo una sesión de trading en vivo. Bueno, pues estaremos compartiendo por un lado a Eric, eh, su pantalla, para la operativa en vivo a tiempo real. Y mientras transcurre la operativa, pues estaremos trabajando activamente con otros elementos, el cual pues pretendemos aportaros un contenido educativo adicional. Eric lo tendremos en una pantalla reducida, aquí, conectado, mientras estamos hablando eh, de las herramientas, de order flow, de volumen. Y eh, bueno, nos pedirá paso y nosotros le daremos paso, veremos la operativa y luego proseguiremos. Eh, en principio, bueno, hoy en el LS no esperamos grandes movimientos. Ayer hubo tempestad, con lo cual Hoy en el Mini SP500, pues espera un poco de calma, pero lo vamos a ver. No vamos a sugestionarnos en un escenario y vamos a ir haciendo la lectura del mercado. De hecho, estamos ya aquí viendo el CL y hablaremos mientras se lleva a cabo la operativa de eso, de herramientas de volumen y order flow con la plataforma ATAS. Deciros que aunque nosotros usamos esta plataforma porque nos sentimos más cómodos con ella, son indicadores que incluyen o que pueden incluirse en cualquier plataforma eh, que trabaje activamente el volumen y del cual muchas ofrecen la información de un modo similar. Veremos que no exactamente igual, pero sí una aproximación muy similar. Hoy en día, gracias a lo que es la tecnología y el desarrollo informático, pues tenemos herramientas muy, muy potentes que nos pueden ayudar a tomar mejor nuestras decisiones y rodearnos de ellas nos pueden dar una ventaja operativa. No obstante, eh, siempre os vamos a recomendar pues, testearlas antes de integrarlas a nuestra operativa. Eh, también trataremos de tener un espacio para daros respuesta a la comunidad de Armaga FX, donde en ese espacio podáis plantearnos dudas en el cual eh, os podamos echar una mano de modo que aquello que necesitéis resolver relacionado con herramientas, plataformas, operativa, eh, ya sabéis que lo que esté en nuestra mano os ayudaremos en, en una parte que vamos a dedicar de preguntas y respuestas. Y al final del todo, eh, tendremos unos tips preparados para los que os habéis preocupado en asistir a esta sesión en vivo. Estamos muy agradecidos de que estéis aquí presentes y serán exclusivos para vosotros, eh, por haberos tomado esa molestia de estar hoy con nosotros, eh, compartiendo nuestro tiempo y así agradeceros vuestra participación en el evento. Eh, también daremos respuesta a dudas que podáis tener sobre otros elementos. Vamos allá viendo Eric y empezamos con lo que es el plan de trading para la sesión de hoy. Eh, chicos, si alguien tiene alguna duda o pregunta, uh, por favor, es mejor... Eh, pasarla por el chat, ¿vale? No poner el micro, no encender la cámara, sino pasar las preguntas por el chat y, Claudio, me las iré transmitiendo eh, en momentos oportunos, ¿de acuerdo? Bien, eh, estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Eh, ¿Me podéis poner eh, cifra 5 si estamos viendo bien mi pantalla? Ahora tengo abierto eh, CL, perdón, SP 500 con el order flow 5 uh, al fondo, ¿vale? El DOM y una cinta a la izquierda. Muy bien. Vale. Eh, antes de empezar la sesión, eh, normalmente eh, tomo unos minutos para, para prepararla, ¿vale? Para definir niveles que pueden ser relevantes para la sesión, mirar calendario de noticias. Así que, básicamente lo que vamos a hacer en la sesión de hoy, ¿vale? Es... Eh, vamos a repetir mi eh, rutina habitual cuando yo solo, sin eh, compartir pantallas con nadie, eh, me siento delante eh, de las pantallas y bueno pues empiezo, empiezo a operar. Um, hay una variedad de, de calendarios económicos que podéis encontrar por, por la red. Eh, puede ser el calendario que uso yo, eh, investing.com, vale hay, hay otros más en realidad no tiene tanta importancia qué calendario en concreto uséis, eh, eh, siempre y cuando podéis filtrar eh, relevancia de noticias, ¿vale? Yo normalmente me fijo solo en las noticias de tres estrellas o tres puts, vamos, de la máxima importancia, ¿vale? En la sesión de hoy nos queda una noticia importante eh, en 51 minutos, o sea que a las 4 de la tarde salta una noticia de tipos de intereses en uh, Canadá, esa noticia puede tener impacto sobre eh, cotización de petróleo. ¿vale? Por lo tanto, hay que estar atentos. Eh, bueno, sobre las cuatro, en el caso de tener uh, una operación abierta con el CL, pues habría que uh, ponerla en break-even o incluso mejor cerrarla. Por lo demás, mm, está todo despejado, así que podemos cerrar el calendario y ya eh, empezar a analizar los gráficos, ¿ok? Um, vamos a empezar con mini eh, mini S&P 500, si os parece. Uh, ¿Qué tengo en la pantalla? En la pantalla uh, tengo esa línea, el nivel 2708.50. Uh, eh, es un nivel de time frame mayor, vale, es un nivel eh, un, un una resistencia del gráfico del timeframe superior eh, que al, en la sesión de hoy nos indica una zona muy relevante la que el precio puede trabajar de dos modos o bien podemos esperar que el precio se acerca para, para hacer el test de esta zona y en este caso valorar posible entrada posible entrada corto ¿De acuerdo habría que mirar la cinta y el DOM del momento del test ¿okay? eh, y lo, el otro escenario que vamos a plantear que como el precio nos puede trabajarlo es ruptura con decisión y de aquí seguiremos esa estructura alcista que tenemos en la pantalla como podéis ver, en mi pantalla no tengo uh, ningún indicador aplicado tengo solo esa línea eh, el gráfico de, propio gráfico de order flow eh, estas burbujas eh, son transacciones que se cruzan a tiempo real, si la burbuja es verde entonces eh, la transacción ha, ha sido ejecutada por ask en el caso de que es roja entonces ha sido bid venta o compra a mercado con otras palabras y pie de pantalla tengo el delta, ¿vale? no tengo uh, ninguna otra uh, ningún otro indicador Uh, puesto. Bueno, también el Depth of Market, aquí a la, a la derecha. Uh, pues bien, uh, um, si ampliamos un poco el gráfico, veremos que en la sesión de ayer hubo un gran movimiento en el Mini S&P 500, por lo tanto, no sé. Uh, normalmente, después de esas sesiones con movimiento tan violento y el la siguiente o las siguientes sesiones suelen ser muy eh, pacíficos, ¿no? muy, sin, sin grandes movimientos, eh, a ver cómo se desarrolla la sesión de hoy. Eh, faltan 20 minutos hasta la apertura eh, y aparte del nivel que os he comentado, 0.850, no tengo ninguno, ningún otro nivel, nivel relevante que podemos definir en preapertura de la sesión, sobre el que podríamos apoyarnos en la lectura de eh, del flujo de órdenes, ¿ok? Uh, el tipo de operativa que hacemos es scalping, no tiene tanta importancia para nosotros lo que hacía el precio ayer o hace una semana, sino uh, iremos uh, leyendo el flujo de órdenes sobre la marcha, viendo el desarrollo de la situación. ¿Vale? Así que tenemos eh, 0,850 como nivel relevante. Eh, hay un par de soportes que luego os marcaré. Eh, también que pueden, que pueden soportar el precio, pero como os digo, hasta que el precio ¿no? no se arranque de los niveles actuales, no podemos hacer nada. Eh, también comentaros que nuestra operativa eh, se basa en patrones de eh, entrada a favor o en contra de tendencia. La palabra clave aquí es tener tendencia eh, en el movimiento de precio, ¿vale? Si el mercado está en un rango así, de, eh, preferimos no operar estos días, ¿vale? Eh, realmente el dinero se hace a favor de tendencia, ¿no? Todos saben este dicho tan famoso que la tendencia es tu amiga y es pura verdad. Eh, mejor me equivoco entrando a favor de la tendencia que operando en su contra o operando rangos de precio. Eh, de hecho, es una pregunta eh, que, queréis, que el que quiere puede responder en el chat. En vuestra opinión, así interactuamos un poco. En vuestra opinión, ¿por qué no conviene operar en rangos? En vuestra opinión. Y ya luego comentaremos la respuesta a final de la sesión. Podéis escribir en el chat, ¿vale? Eh, es una pregunta abierta, pregunta para todos. Eh, Saltan más fácil los tops, eh, dice Luis. No estoy de acuerdo con esa respuesta. A ver a ver si alguien tiene otra explicación. ¿no? Eh, nos puede compartir su opinión. Mientras tanto, yo voy con CL. Eh, básicamente, <coughs> eh, la mayoría de las operaciones que, que hacemos, eh, bueno, que hago yo personalmente, eh, Claudio casi en exclusiva está con vi500 eh, mm. yo también eh, miro mucho CL. Me encanta este mercado porque es... Su, su movimiento, sus movimientos que hacen son muy técnicos predecibles um, es más volátil que Mini S&P 500 um, pero como os digo, se mueve muy técnicamente, entre comillas ¿vale? suele uh, trabajar bien uh, zonas de soporte resistencia resistencias que uso yo en mi operativa, en mi caso son niveles horizontales, yo jamás utilizo uh, líneas de tendencia o canales <coughs> ni hablar de medias móviles y cosas raras de estas. Eh, normalmente son niveles horizontales y, eh, por supuesto, zonas de volumen. Estas burbujas que, que tengo, aplicados, eh, me indican grandes inyecciones de volumen. Eh, Claudio, a lo largo de esta sesión, os explicará el funcionamiento de los acusos principales que tiene este indicador. Se llama Big Trades eh, y eh, también sirve de gran apoyo eh, para definir eh, posibles zonas de entrada. Tenemos aquí como respuestas a la pregunta que has hecho sobre la operativa en rangos. Eh, Luis nos dice que saltan más fácil los stop. Eh, Juan nos comenta acumulación de ventas y compras. Ricardo nos dice por el precio, no se mueve en definitiva. Eh, Melchor nos comenta mucho riesgo y poco beneficio. Iván, eh, que no hay desequilibrio entre compradores y vendedores. Daniel reitera también en lo que es la opción del equilibrio. Dice mucho equilibrio para operar. Eh, Parera nos dice zonas de acumulación, distribución. Y Alberto está haciéndonos aquí una, una, una pequeña cuestión que nos dice cómo va todo. Hola Eric, 2700 es el POC de la última gran bajada que ha habido. ¿Sería correcto prevalecer largos mientras que el precio no rompa a la baja dicho nivel? ¿O es mejor esperar a que el precio rompa el nivel técnico que tienes marcado en 2.708 para prevalecer los largos? A ver, yo um, hay, hay, hay mucha información ¿no? sobre la que podemos a, a apoyar nuestras entradas o basar nuestro análisis. Podemos mirar eh, perfil de volumen de la semana actual, perfil de volumen de la semana pasada... Y aquí no existe una decisión uh, correcta o incorrecta. Simplemente, cada trader, cada operador, tiene que quedarse ¿no? eh, con, con las herramientas o con el análisis eh, que a él se le da mejor, ¿no? que, con, con el que obtiene mejores resultados. Eh, y yo, cuando me pongo a analizar eh, el gráfico en preapertura, ¿no? haciendo planning de la sesión normalmente eh, me fijo eh, hablando de perfil de volumen en Value Area High, Value Area Low y el POC ¿vale? y trato de definir um, niveles eh, importantes viendo la distribución de volumen cluster ¿vale? consultando con el gráfico de, de una hora eh, repito que los niveles que he marcado yo para esta sesión es eh, porque en mi modesta opinión o bajo mi punto de vista este es el, el, el, el nivel clave vale para la sesión de hoy que prevalece eh, eh, ante otros eh, ante otros niveles de perfil de volumen eh, de, de big trades o de cualquier otro tipo de nivel eh, que uno puede usar en la operativa vale entonces, para mí, el plan de trabajo para la sesión de hoy, eh, con Mini S&P 500, teniendo en cuenta que lo más probable, bueno, eso os es lo digo por experiencia, ¿vale? que lo más probable que el precio hoy se quedará en un rango, en Mini S&P 500, esperemos tener movimientos, um, uh, más, más actividad en el CL, pero para Mini S&P 500, lo más probable que el precio se quedará haciendo algo así. ¿Vale? Solo, en el caso, solo en el caso de que ve, veremos el, compradores no se animan a acercarse al nivel que os he comentado, 0,850, habrá que tomar decisión. No obstante, también la otra posibilidad que, que hay para la sesión de hoy es que el precio puede empezar a, a su movimiento ¿no? bajista así, sin grandes movimiento, sin gran volatilidad, ¿ok? Y es que habrá que habrá que ver sobre la marcha a ver qué hacemos, ¿ok? Me gusta más, me gusta más, me, me siento más tranquilo viendo cómo el precio eh, se acerca hasta esta zona, ¿vale? Porque yo eh, tengo este nivel de apoyo y sé cómo interactuar, ¿no? Sé cómo cómo será mi respuesta ante este movimiento de mercado. No sé si me he explicado bien, ¿vale? Eh, no quiero, es que no, eh, Alberto, era la pregunta de Alberto, es que no quiero coger tu nivel y, y hacer mi análisis sobre él. ¿Sabes lo que te digo? O sea que no quiero hacer una mezcla ¿no? del nivel que tú eh, propones tener como referencia y compartir eh, con, contigo y con los demás lo que, eh, lo que yo veo al, al, al respecto. Prefiero, ¿no? pues, eh, definir tener definido un nivel que he definido yo y bueno en base de ello pues desarrollar eh, posible escenario de, de movimiento ok y no pretendo tampoco decir la, la única verdad aquí es simplemente lo que hago y lo que haré eh, a lo largo de esta sesión eh, es simplemente pues mi, mi, mi punto de vista no y mi, mi modesta opinión bien vamos con cd <coughs> Eh, os he comentado que tengo como nivel uh, relevante 67.50 eh, dólares. Eh, si os pongo aquí, en la otra pantalla tengo eh, gráfico de 60 minutos. Si os pongo esta, este gráfico, como podéis ver aquí, H1, CL, el mismo instrumento. Uh, también, en la sesión de hoy, una caída muy violenta. Fijaos, desde 72 dólares el precio del crudo ha caído hasta 65 perdón hasta 67 o sea que son casi 5 dólares en una sesión es, es, es algo es algo muy muy muy poco habitual um, incluso para para CL, vale, un movimiento muy muy dramático um, En mi opinión, y lo que veo yo en distribución de volumen, en 60 minutos, sobre todo, esta tendencia bajista no está terminada. ¿vale? Eh, el, este rango de precio que vemos ahora, que aquí el precio está en un rango, como podéis ver, ¿no? zona de equilibrio, esto es el desequilibrio, ¿no? el primer movimiento. Eh, luego, sí, esta zona en la que el precio se encuentra ahora, eh, se, se llama eh, nivel de agotamiento. Eh, supuestamente muchos de vosotros, espero que todos, eh, pero seguramente muchos, habéis leído eh, uno de los artículos eh, más populares o leídos eh, eh, del blog de Ermagege, que se llama Teoría de la Subasta. Justamente el Teoría de la Subasta habla, habla o intenta, trata de explicar eh, cómo se mueve... Eh, el precio dentro de cualquier tendencia. vale, y Justamente lo que vemos ahora es un ejemplo del libro de nivel de agotamiento. ¿vale? Eh, puede haber dos opciones. O bien, el precio de esta consolidación. No hay una tercera, ¿eh? Esto es lo bueno. Solo hay dos. El nivel de esta acumulación de volumen puede eh, romper la zona al alza ¿vale? y a continuación veremos una corrección profunda ¿vale? en contra de tendencia actual porque vuelvo a repetir que esa tendencia bajista no está terminada en mi opinión mirad la distribución de volumen mira el perfil de volumen vale eh, y eh, la otra la, la segunda opción sería que el precio rompa esta acumulación hacia abajo y la tendencia continúa este escenario vamos a decirlo de escenario número yo que sé 2 lo veo más probable ok eh, así que en la sesión de oecl trataremos de lo, lo ideal sería no ver ruptura de este rango y después en pullback unirnos a la tendencia bajista a la continuación de la tendencia bajista sobre todo el time frame es de una hora y nosotros eh, operaríamos en cinco minutos ok um, podríamos así fluir con la tendencia del time frame eh, superior eh, pero habrá que ver ¿vale? habrá que ver cómo se desarrolla la situación el nivel clave es 67.52. la sesión de hoy alguien tiene el micro puesto claudio a ver si puedes quitar eh, que, eh, vale quitado muy bien entonces el precio me puede trabajar este nivel de dos. Hay dos opciones, ¿no? O puede que el precio, que veremos, cuando el precio llegue aquí, veremos rechazo de esta zona, ¿vale? Es imprescindible ver aquí actividad de volumen para tomar decisión de hacer la entrada corto. Y este es el escenario preferible. Eso este es un buen nivel para eh, ir corto. Ya veremos si llega el precio o no. Y en el caso de que el precio empezará a bajar desde los, eh, los niveles actuales, pues habrá que ver sobre la marcha. Eso os, os lo comentaré, ¿vale? Eh, habrá que ver cómo, cómo está distribuido el volumen para tomar mejor decisión. Así que nos ha tocado una sesión un poco uh, un poco difícil por el tema de la volatilidad de la sesión del día anterior, pero bueno... Eh, es difícil, ¿no?, de coincidir que sea un, una, una sesión con mucho movimiento y que justamente este día tener programada eh, sesión en vivo. Nada. Um, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, en todo, en todo caso, eh, a lo largo de esta sesión iréis viendo mi pantalla uh, sin interrupciones, ¿vale?, lo que voy a dibujar, lo que voy a hacer, las, las decisiones que voy a tomar... Uh, lo veréis a, a tiempo real y al final, pues haremos una ronda de preguntas para, para poder uh, responder vuestras dudas. Pues, eh, Daniel, eh, supongamos que el precio se acerca a la zona de resistencia. Bueno, cuando se acerque a la zona que tenemos marcada o delimitada, ya vamos a ir viendo cómo, cómo se lleva a cabo la operativa. Eh, la idea es que el mercado, pues, no, no quedarnos aquí viendo cómo sube y baja la vela mientras, sino eh, ir aprovechando y ir tratando de aportaros contenido. Contenido pues que algunos más avanzados pues ya sabréis y otros que estáis iniciando ahora con el order flow pues eh, os pueda aportar información que nunca está de más eh, saberla o repasarla porque nos puede ayudar, ¿no? nos puede aportar eh, elementos positivos a la operativa y el hecho de rodearse eh, de las herramientas adecuadas pues es importante de cara a una operativa eficiente. Yo os, os suelo decir que no debemos de caer en el exceso de indicaciones, sino todo lo contrario. Debemos de tener la operativa lo más simplificada posible y os puedo añadir como dato que estudios recientes, en lo que es el campo de la neurociencia, han demostrado eh, que decidimos mejor apoyándonos en una buena variable que en diez no tan buenas. O sea, en una buena variable que en diez no tan buenas. Es por ello que integrar muchos elementos a la lectura del mercado pues nos quita esa facilitación de tomar una, tarea cor una decisión correcta sobre la tarea y hago inciso en lo que te comento, la sencillez en los elementos que incorporamos a nuestro plan operativo. Eh, empezamos con una que me gusta mucho. Eh, vamos a dejar aquí a Eric eh, <ríe> minimizado, pero sin perderlo de vista. Y empezamos a ver lo que es el Delta. Eh, ¿Alguno de vosotros eh, trabajáis con Delta, con el tema del Delta? Porque veo aquí que nos estaba comentando, por ejemplo, Juan eh, nos estaba comentando que había ahora mismo una divergencia en el Delta. <ríe> bueno, pues básicamente el indicador Delta nos muestra la diferencia entre las compras y las ventas. El ASC y el BID representando lo que son las órdenes activas, no interpreta las pasivas. Eso lo vemos a través del mapa de liquidez o el head map. Eh, lo podemos encontrar como delta simple o delta acumulado. El delta simple eh, lo podemos ver encerrado en una vela bajo un arco de tiempo eh, definido. Vamos a ponérnoslo en pantalla y así vamos viéndolo. Y lo que hacemos es... Aquí tengo el Delta, como os comentaba al principio, son las herramientas que incorpora la plataforma ATAS, pero en cualquier tipo de herramienta eh, de plataforma que tenga el Delta, eh, podemos ver una información eh, muy similar. ¿no? Aquí eh, vemos, por ejemplo, estas velas rojas marcadas como BID y tienen una mecha. Esto nos indica la cantidad de ASK que hay dentro de la vela del Delta. Y podemos verlo pues, en periodos temporales de un minuto, de 5 minutos, de 10 minutos, o incluso en, eh, fuera de periodos temporales, que son rangos, en renco, en tics, eh, que no incorporan un periodo de tiempo determinado, pero sí nos dan esa información dentro de la vela. Luego tenemos, eh, este es el delta simple, que nos da información de cada una de las velas que tenemos en la pantalla. Luego tenemos el delta acumulado, que nos proporciona otro tipo de información. Vamos a ponerlo este un poco más ampliado para que lo veamos. Nos muestra exactamente lo mismo, pero sin comprenderlo dentro del espacio de la vela, o sea, de forma acumulada. Eh, tengo elegido el modo sesión para que me indique al inicio de la sesión todo el delta y me lo va sumando y podemos elegir, eh, pues desde el inicio, por ejemplo, de lo que es eh, lo que tengamos cargado de tiempo en el gráfico, si tenemos 15 días, etcétera, que nos haga un recorrido de todo el delta durante todo ese tiempo. Aquí podemos cambiar la configuración. Pues en el delta acumulado vemos cómo nos va graficando eh, en un principio un gráfico que es igual al del precio pero distinguiendo entre sí si hay más compras o velas contenidas dentro de cada vela. Vemos velas verdes, vemos velas rojas, con mayor presencia de ASK o de BID. Uno de los usos que más se le hace al Delta o lo más potente son las divergencias. Eh, las divergencias respecto al precio con el Delta. Este tipo de divergencias son vinculadas directamente con las órdenes que entran a mercado. No tienen nada que ver con las divergencias que podemos encontrar o leer en cualquier indicador matemático. Nos representan la actividad a tiempo real del mercado y no un cálculo de una fórmula basada en un periodo pasado. Así vemos como en este momento eh, tal como se está construyendo esta vela alcista, cómo se van eh, entrando estas órdenes ASC y cómo va completando esta vela. Y a medida que se va produciendo la absorción por el BID, vemos cómo le va apareciendo la mecha a la vela. Pues con ambos tipos de delta eh, se pueden hacer combinaciones y operativas, eh, como por ejemplo, hay operadores que usan este delta acumulado para hacer una lectura mediante un factor de una escala de tiempo superior para detectar ese contexto de agotamiento y luego, con un time frame inferior, como estamos ahora en 5 minutos, pues usar el delta simple para detectar de forma más precisa ese agotamiento. También podemos leer eh, niveles importantes, lo que son pues, un giro, una corrección, un pullback, por ese agotamiento o por absorción de las órdenes activas, las divergencias en nuevos máximos o mínimos entre el gráfico de lo que es el precio del delta, vamos a ponerlo aquí para que podamos ver esas diferencias Así pues, en un ejemplo basado en una tendencia, podríamos decir, bajista, en este caso la tenemos alcista, pero en una tendencia bajista podríamos ver que el precio se mueve, hace un nuevo máximo, hace un nuevo mínimo, perdón, en este caso vamos a hablar de una tendencia alcista, hace un nuevo máximo, a ver, que lo veamos aquí con la vela del delta, hace un nuevo máximo y el precio... Eh, está haciendo ese nuevo máximo, con lo cual el delta eh, no alcanza ese nuevo máximo en Ask. Nos lo interpreta así, con esas órdenes activas de compra o lo que es lo mismo, podemos ver ese agotamiento de compradores. Mientras que en la absorción nos pasa justo lo contrario, vemos como el delta está creciendo y el precio no llega a alcanzar ese nuevo máximo. Vemos un delta creciente, vemos una fuerza, ¿no? una intención por tratar de, de subir el precio más allá y, en cambio, eh, lo que está produciendo es un bloqueo, una, una obstaculación del precio, ¿no? Ese agotamiento o esa absorción. ¿Por qué es una gran cantidad de compras a mercado, eh, no es capaz de hacer subir más el precio, porque no, no es capaz de, de conseguir? Y, y ahí, bueno, pues también hacemos de nuevo, ya lo hicimos en un vídeo hace poco, un guiño a Wyckoff, ¿no? y es que A mí me encanta el tema de esfuerzo con resultado, eh, o esfuerzo tiene que conllevar un resultado, que un esfuerzo comprador eh, mantenga una dinámica de una, por ejemplo, tendencia alcista, como estamos viendo, eh, en todo lo contrario, ese esfuerzo que no obtiene el resultado adecuado nos da eh, esa posibilidad de poder entrar en contra. Pues esa gran cantidad de órdenes de venta limitadas, buy limits, estaría absorbiendo todas esas compras que están entrando a mercado. Impediría que el precio... Seguiría subiendo al nuevo máximo y el Delta sí que lo estaría haciendo. De ese modo, eh, podemos con el Delta eh, detectar lo que es la absorción sin tener eh, el mapa de liquidez o las órdenes pasivas de apoyo. Eh, ¿Os gustaría hacer alguna pregunta sobre lo que hemos comentado del Delta sobre este indicador antes de que pasemos a otra herramienta? No, paso a otro. Elimino ya el Delta. Y vamos a seguir viendo indicadores de... Y este, este me encanta, ¿eh? Este, por cierto, es uno de los que... Sí, JLB 182, sí, va a estar grabado, va a estar grabado y lo vas a poder ver en, en diferido. Gracias a ti por, por participar. Este indicador a mí me encanta, el Big Trades. Es un indicador eh, que yo siempre lo tengo añadido a mis gráficos. Tiene un algoritmo propio eh, que está patentado y desarrollado por los programadores de la plataforma de ATAS. Y aunque hay indicadores para otras plataformas que nos pueden leer las órdenes que entran a mercado, la peculiaridad que tiene este indicador es poder distinguir los paquetes de órdenes grandes, por eso se llama Big Trace, eh, que entran a mercado a través de la cinta. Con lo cual, eh, este indicador se apoya en la cinta, reflejando esas transacciones que entran a mercado y nos agrupan esa intensidad que existe entre la oferta y la demanda, representando lo que es el gráfico, eh, tanto el AS como el BID. Voy a añadirlo, a mí me gusta verlo en el IPSE, lo añado al gráfico y así que empiece a marcarnos las zonas, Aquí tenemos el indicador, cómo nos ha hecho eh, la agrupación de estos compradores que entran a mercado. En cambio, el precio, luego, en vez de seguir con esta continuidad que tenía alcista, podéis ver que hace todo lo contrario. Empieza un proceso de corrección o pullback. Veamos la configuración. A ver si nos pide paso Eric. Hola, sí. Eh, a ver, eh, tenemos una operación abierta en, en euro. No me gusta cómo se está desarrollando. Eh, bueno, tenemos el, el stop loss puesto y también en mini S&P 500. El precio se acerca a la zona que hemos indicado al inicio. Eh, Claudio, no digo nada uh, porque realmente no de momento no, no hay nada que explicar vale eh, a ver cómo termina esa operación y, y luego hablamos y también si en el caso de tomar alguna decisión aquí porque de momento quedan un par de ticks hasta el nivel ya te ya te ya te comentaré ¿okay? Entonces, okay he intentado poner las dos pantallas a la vez claro como puedo compartir con vosotros solo, solo una pues eh, he puesto aquí un gráfico no al lado de el otro a, a, a ver si así podemos hacer el seguimiento de la sesión en tiempo real. Ok, sigo yo adelante. Tenemos distintas configuraciones eh, para este, este indicador. Eh, como os comentaba, nos muestra eh, con un algoritmo propio los paquetes de órdenes grandes que entran a mercado, tanto por Ask como por BID, en cada uno de los niveles donde se está produciendo la entrada. Aquí vemos, eh, como estaba comentando, cómo nos ha marcado en verde todos estos compradores que han quedado aquí retenidos. Eh, podemos añadirle unas alertas mediante un filtro y eh, que nos haga, por ejemplo, un aviso sonoro. Luego, eh, tenemos un modo de poder calcularlo eh, con el autofiltro para que nos dé eh, la acumulación de trades, de contratos añadidos o también distinguirlo de forma separada, sin un autofiltro, estableciendo nosotros pues, un volumen. Por ejemplo, eh, que me empieces a avisar a partir de pues, 500 contratos y a partir de esos 500 contratos nos empezaría a marcar el Big Trades, eh, lo que son pues, eh, estos niveles donde se está llevando a cabo esa intensidad de entrada de ask o de bid a mercado. Aparte de los colores, eh, tenemos la opción de también eh, usar un filtro eh, con escala de tiempo de decir, por ejemplo, que solamente me calcules eh, los periodos de, dentro de la sesión. Le he dado a aceptar, a ver, y así lo podremos ver cómo nos va pintando esas órdenes de compra y de venta al mercado y decirle, pues por ejemplo, pues a partir de X hora que me empieces a filtrar eh, lo que son las órdenes, dejándonos aparte, pues por ejemplo, premercado o precesiones, etc. Y a partir del de Big Trades, eh, luego hay otro que también me encanta: es el Cluster Search. Lo, lo vamos a ver. Eh, ¿Alguien trabaja con este Big Trades? ¿Tenéis alguna duda sobre el tipo de representación gráfica que nos hace? Este indicador identifica los distintos compradores o suma las órdenes. Eh, podemos configurarlo, el Big Trades, de forma acumulada o de forma separada, pero siempre nos va a indicar en verde si son compras, eh, lo que estamos hablando son de órdenes activas, eh, verde compras a mercado, eh, rojo ventas a mercado. Siempre órdenes activas. Así nos identifica, eh, a ver, si yo abro una cinta ahora mismo, aquí tenemos una cinta, en la cual mmm, nos va indicando todas las entradas eh, que, que va habiendo a mercado a tiempo real. Y lo que hace el Big Trade es recoger una intensidad de órdenes basándose en un filtro. Entonces, cuando el indicador eh, detecta una inserción de entradas de, por ejemplo, compras superior a 250 contratos en la cinta, eh, lo que hace es agruparnos eh, todas esas órdenes e indicarlos eh, en lo que es el gráfico. ¿Ok, Ángel? ¿Qué filtro le aplicamos para evitar falsas señales? En el SP500... Eh, por ejemplo, qué configuración le sueles dar para no complicaros si estáis usando ATAS y queréis un, tener una lectura correcta del Big Trades eh, tenéis este autofiltro que este autofiltro lo que hace es eh, coger un periodo temporal midiendo la volatilidad y es ahí donde está el algoritmo de ATAS trabajando y eh, lo que hace es daros eh, este, esta cantidad de forma automatizada. Pero para daros un ejemplo, si yo, por ejemplo, estuviera viendo una cantidad de órdenes que fuera relevante o que estuviera eh, dándonos una relevancia, yo empezaría a mirar a partir de mil contratos, es cuando se empieza ya a ver una, una determinación, ¿no? Una, una agresividad en el posicionamiento, mil entradas a mercado de órdenes de compra o de venta son cantidades relevantes o importantes. ¿Los valores de volúmenes máximos y mínimos del Big Trace del SP500 siempre usas el mismo? No, no. De hecho, eh, si te das cuenta, cuando aplicas el autofilter en lo que es la opción de, del filtro automático, verás que en función del volumen que se está negociando en la sesión, va aplicando él mismo unos valores diferentes, porque cada día que se negocia en el mercado, pues estamos viendo que hay un volumen de transacción distinto a otro. No todos los días son iguales, ni tienen la misma participación, pero eh, el hecho en sí, de poder tenerlo ajustado automáticamente nos facilita esa tarea. Sí, saca un promedio basado en las cantidades que se están eh, ejecutando en cada uno de los niveles y las cantidades que entran en la cinta. Y con ese promedio te saca él ya un valor automatizado, sacándote una media de volumen transado por la cinta. Ok, otro que es muy similar eh, a mí me encanta también, es el Cluster Search. Eh, ¿Es similar? Sí y no. Sí y no, tiene, tiene sus diferencias. Pero si eres un operador que se basa en el volumen, el Cluster Search, eh, este puede ser un buen aliado. Y te, te explico por qué. Tiene un algoritmo eh, que está desarrollado, eh, fijaros aquí, por ejemplo, en el ES nos ha indicado el Big Trades, eh, pues una agrupación, una intensidad en las órdenes de venta-mercado. Nos lo está coloreando, vemos primero una acción de compras, luego una opción de lo que es la oferta, acumulando una intensidad en el nivel. Eh, esto nos lo está eh, sacando de la cinta, no tiene nada que ver el volumen que tenemos en el, en el clúster nos lo está eh, sacando de lo que es la agresividad que está entrando al mercado en estos momentos. El Cluster Search eh, tiene un algoritmo distinto desarrollado al Big Trades y la diferencia eh, que tiene es que se centra en el cálculo de los niveles de cluster. De hecho, ambos se pueden compenetrar muy bien con el Big Trades y el Cluster Search y tener una lectura de la actividad de la oferta a la demanda. Si el Big Trades nos puede indicar un nivel o niveles próximos donde se está ejecutando esa agresividad, el cluster search eh, podemos hacer una agrupación de distintos niveles para que nos determine esa intensidad en, en oferta o demanda. Eh, os lo defino para que se pueda entender mejor. Este señor, el cluster search, <ríe> aquí lo tenemos. lo tengo demasiado alto además con un color <ríe> voy a subirle la cantidad para que podamos ver cómo está actuando lo que se dedica es a buscar ese volumen acumulado ya transado y que tenemos dentro de los clústeres sumándonos esos volúmenes de las velas de order flow, tanto de BID como de ASK, eh, los volúmenes de los clústeres, de modo eh, que podemos dar lectura a una intencionalidad pues, que se pueda desarrollar en varios niveles. Mm, tenemos distintos modos de calcularlo, eh, podemos insertar dos o tres, por ejemplo, eh, si queremos hacer una lectura separada, podemos elegir el BID para que nos empiece a marcar el BID con un color rojo, a partir de 3.500, incluso añadirle imbalance o otros filtros adicionales de delta. Elegir el rango de velas que queremos calcular, incluso ponerle otro tipo de filtros como pueda ser la dirección de la vela, si es compradora o vendedora y las cantidades que queremos eh, desde el volumen transado dentro de la vela que nos calcule hacia arriba o hacia abajo. Mira, eh, os voy a poner un ejemplo que, que podéis utilizar en lo que es la operativa diaria. Eh, podemos configurarlo como bid para que nos calcule solo la parte del bid. Eh, podemos decirle que nos seleccione menos niveles y elegimos que la vela sea compradora, con lo cual... Eh, cuando nos detecte, por ejemplo, una intensidad de bid superior o igual a 3.500 contratos en una vela alcista, incluso podemos decirle que sea al máximo de la vela al, o al mínimo, eh, en la sombra de la vela o en la sombra baja de la vela o en cualquiera de los dos, para poder establecer una pauta podemos decirle que nos marque con un rectángulo estos compradores de más de 3.500 que han quedado atrapados en una vela alcista y dentro, por ejemplo, de la mecha alcista. Entonces le damos a OK y lo que hace el indicador es, eh, cuando aparece esa circunstancia, nos marca eh, el clúster con los parámetros que nosotros le, le hemos. tienes razón, tienes razón Alberto, tienes razón <risa> tienes razón totalmente cierto, es bullish. <risa> exacto ahí estamos con una bid, bullish y así que nos marque por ejemplo pues una agrupación, voy a ponerlo eh, en este momento, voy a ponerlo con 2000 contratos para que podamos ver 1500, por ejemplo. Nos empieza a marcar... A ver... Claudio, perdona. Sí. Eh, maximízame. Voy. Vale, lo que vemos en, en la pantalla, fijaos por favor en la vela 1545. Estos dos clústeres con el fondo uh, verde. Eh, esa es una de las situaciones la que podemos ver tanto a través de order flow como mirando el mapa de liquidez. Se llama largos atrapados, ¿Vale? eh, No me han llevado la orden porque la orden, según mi algoritmo de gestión, la tuve que poner, y bueno, la he puesto eh, por aquí, donde están estos dos clústeres. Eh, 0700, más o menos, por el tema de control de riesgo, ¿vale? Como podéis ver, esta vela se ha cerrado muy lejos de la trampa que han puesto vendedores a estos compradores activos, ¿vale? Y el stop loss que me ofrecía el mercado no era permitible para mí, ¿vale? 16 ticks, yo no puedo aceptar este stop ni con un contrato. Así que la única opción que queda, si no puedes rebajar el lotaje, ¿no? Porque no puedes coger... Um, menos de un lote en el mercado de futuros, es esperar a que el precio suba un poco en el, a esta zona y es la entrada que yo aplico siempre en estas situaciones, eh, para poder tener un stop loss asumible. Una cosa que no ha sucedido y el mercado se va de momento y la próxima parada está aquí, eh, 0,150. ¿vale? El stop loss dice 6 ticks, aunque sean unos 14, es, es que es demasiado. Eh, porque luego si 14 stop tienes que poner por lo menos unos 28 de profit no para tener 2 a 1 y es un poco es un poco arriesgado a mi gusto vale eh, una situación muy parecida donde eh, sí que me han llevado a orden eh, os enseño ahora mira de aquí también es el euro eh, no hemos hablado de Ebro en, en preparando la sesión, eh, la puse en la otra pantalla para ver cómo, cómo estaba. Eh, es uno de los pocos mercados que yo, al que yo me atrevo a entrar de vez en cuando. También es un mercado uh, que se puede perfectamente operar mirando el flujo de órdenes. Me han saltado aquí un pequeño stop, ¿vale? era un corto con el stop loss aquí. Eh, error mío porque he ajustado demasiado el stop debería de haberlo puesto por encima del último máximo vale por aquí uh, una lógica de entrada uh, la misma de la que um, la que os he enseñado ahora en mini 500 mirad este volumen los árboles atrapados si ahora el precio alcanza a superar este mínimo que nos dicen en todos los libros si pones, si te pones, si, si abres una operación, esconder el stop ¿no? debajo del último mínimo. Pues los stop losses de esta gente están aquí, mejor, están aquí, están aquí y sobre todo están por aquí. Este mínimo también es importante. Si ahora el precio alcanza esta zona, veremos un movimiento muy brusco. Así. Porque activación de stop losses de compradores son ventas a mercado. ¿vale? Entonces el precio aquí... Eh, supuestamente puede coger más as, as, uh, puede acelerar más hacia la baja ¿Vale? eh, me echaron aquí pero en el, el momento el precio pues cumple cumple con el hipótesis ¿Vale? eh, ya veremos cómo se desarrollará esta situación pero lo más probable es lo que os comento que veremos que el precio alcanza rompiendo el último mínimo alcanza esta zona donde aquí tenemos eh, stop losses de compras abiertas eh, anteriormente aquí y mirad aquí vale esta zona por lo que veremos ha sido un movimiento drástico eh, ya ahora lo pongo en la otra pantalla vale porque son demasiadas ventanas y puedo compartir con vosotros solo una y quedamos en, a la espera lo que hará el precio eh, de mini en p CL veo que no se mueve mucho, fijaos eh, está muy en rango queda una distancia bastante eh, queda, queda bastante lejos ¿no? del nivel pero si uh, os fijáis en el um, nivel que hemos marcado en precisión 0.850 ¿vale? el nivel que tuvimos en cuenta que el precio nos pudo haber trabajado en dos modos ¿Vale? Eh, el, el nivel básicamente ya ha funcionado ¿vale? señal de entrada, largos atrapados el nivel ha, ha cumplido su función ¿vale? yo normalmente si, eh, si, si el nivel ha cumplido su función tachar eh, Claudio, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta nos pregunta Ángel que cómo identificas el valor de los stop-loss de los largos atrapados. El valor de los stop-loss de largos atrapados. Supongo que se referirá al valor, a la cantidad. Creo que se refería a lo de eh, los stop-loss de los largos atrapados en el euro. Eh, pura psicología. Pura psicología. Tú, lo que acabo de explicar... Bueno, primero lo, lo, lo veremos ahora en tiempo real. ¿Vale? y tú lo puedes lo puedes comprobar abriendo cualquier time frame de, de cualquier instrumento siempre verás la la misma la misma lógica la misma pauta de cómo um, se comporta el precio si pones eh, bueno no sé si si tienes eh, el atas o si miras el, el volumen pero si te fijas en rupturas de niveles de soporte resistencia más importantes ¿vale? por ejemplo zonas de giro ¿vale? y empiezas a investigar como por ejemplo estas zonas que enseño en la pantalla ahora mismo euro también cinco minutos ¿no? el precio se ha girado aquí, en ¿no? esta zona de giro si empiezas a investigar cómo el precio se comporta ¿vale? cuando el, precio, cuando el mercado aquí se gira, imagínate Zona de giro y cuando el precio vuelve a esta zona una vez más. Descubrirás un montón de cosas. Pero es importante tener... Mira, es que siempre es igual. Es importante tener en cuenta el dato de volumen. ¿Ves cómo el precio coge acelera? Incluso es poca aceleración. ¿Vale? Yo me esperaba, bueno, ya veremos, eh, ya veremos si, si aceleramos más, pero yo esperaba una, un movimiento más más dramático. Debido a que es las, estamos eh, en la sesión americana, son las 4 de la tarde, es un poco tarde, ¿no? Para, para euro, eh, este mercado tiene más actividad en la sesión eh, europea. Eh, tal vez por esta razón no, no vemos un movimiento más extenso ¿no? pero el, el hipótesis de la entrada es este no largos atrapados gente que está equivocada entramos han perdido la, la batalla entonces en vez de ir con ellos eh, abrimos corto vale y si estos largos han perdido no tiene Sentido abrir largos, porque la batalla está perdida. Tenemos que siempre ir con el ganador. Nos seguimos o fluimos con uh, dinero inteligente, con el que gana la batalla. Y como podéis ver aquí, la bat compradores, vendieron, uh, perdón, compradores uh, perdieron la batalla. Por lo tanto, no tiene ningún sentido abrir, uh, abrir largos. Aquí en este mercado, solo cortos, solo cortos. Eh, bien, dejamos de lado esta situación eh, ups. y mini ES bueno, sigue igual sin cambios eh. mm. volvemos dentro del rango donde estaba el precio eh, en preapertura a ver si hemos alcanzado el objetivo que, ¿no? que marcábamos este clúster de volumen de aquí, eh, 0,150, el objetivo está cumplido. En el caso de abrir cortos, ¿vale? De la zona que os indicaba, que para mí es la zona donde yo puedo entrar según mi control de riesgo de, de mi sistema operativo, personalmente, ¿vale? De mi estrategia. Si alguien puede asumir el stop de 14 ticks por contrato, adelante. Entonces, eh, por aquí mismo, por aquí en la apertura de la, de la vela de las 15:50 o en el cierre de la vela de 15:45 a uh, poner la orden. Con el... pues son 175 dólares por contrato, sí, más y, las comisiones. ¿no? Sí. Y, y entonces y, de, y el objetivo marcar como el objetivo, pues este clúster, los 15 tics. Si, uh, si eh, os cuadra, ¿no? El, el stop de 15 ticks y estáis de acuerdo con el profit de 15, o sea que si estáis dispuestos a asumir este stop loss y como mucho llegar a ganar 1 a 1, entonces es vuestra entrada. Simplemente que este tipo de entradas no se adaptan a, a mi sistema, a, a mi estrategia operativa. Si no puedo alcanzar un, un, un target 2 um, a 1, Um, tengo que no tengo que, me, me lo pienso dos veces si es una contratendencia bien podría podría uh, asumir uno a uno pero en este caso se me escapa el stop si el stop se me queda unos 5 ticks y 5 o 6 de beneficio bueno todavía sí pero con con, con unos 15 de, de, de stop no yo no me meto eh, puede que son manías ¿eh? no digo que no son manías supuestamente pero uh, no es que son manías que me los he inventado yo ayer ¿no? son hábitos o son um, creencias o afirmaciones que yo iba pues uh, adquiriendo a lo largo de mi carrera que llevo mucho poco no lo sé pero unos cinco años sí que estoy y si uh, pues mi estrategia no mi tipo de operativa dice que oye pues esta entrada no se adapta pues pues no es <ríe> mejor no no meterse esta entrada sí esta entrada sí que uh, cumplía en El precio medio de entrada Stop loss target 2 a 1 Estaba bien Daniel dice que eso es lo que decías De los riesgos de entrar en un mercado Equilibrado Si entras En un mercado que está En tendencia Puedes, puedes exigir mayor recorrido no mayor eh, ratio beneficio pérdida pero claro si entras en rango eh, había más de un compañero con, con el que estoy totalmente de acuerdo en este sentido no eh, con la respuesta que nos dieron que eh, operar en rangos estadísticamente es desventajoso por esta misma razón porque en rango mmm, no puedes exigir ratios 2 a 1, 3 a 1 no mayores eh, eh, a 1 a 1 y no digo que no es posible operar en rangos hay gente que lo hace, hay que tener una estrategia especialmente desarrollada para operar rangos y hay gente que es rentable con eso tú puedes ser rentable con una estrategia que te da ratio 1 a 1 claro que sí con letra pequeña en este caso tienes que acertar un montón de veces porque realmente son dos parámetros fundamentales que cualquier trader eh, ha de tener en cuenta. Por un lado, es el ratio beneficio-pérdida y por el otro lado, porcentaje de operaciones aciertas. Si, si el ratio máximo ¿no? que puedes alcanzar con tu estrategia elegida es uno a uno porque operas en rangos, y no puedes no exigir un ratio mayor porque que no puedes o sea que no eh, las condiciones lo, la premisa con la que operas no no, no no te puede dar estadísticamente más de uno a uno vale te quedas con uno a uno entonces en este caso para ser rentable hace falta aquí tener pues no sé pues, 70 no para cubrir comisiones me refiero porque si echamos cálculos sin contar comisiones eh, incluso podemos ser rentables no con uh, 51% matemáticamente pero si metemos la comisión, si metemos eh, el coste del software, si metemos eh, eh, lo que nos cobra el proveedor de DataFit, ¿vale? Tenemos que subir este porcentaje para cubrir eh, todos los gastos fijos que tenemos en nuestra operativa y ganar. ¿Vale? Y otra vez vuelvo a insistir, ¿no? Que en mi modesta de esta opinión, eh, tener... Mayor ratio es una tarea relativamente fácil o sencilla que eh, tener mm, que acertar más en, en, en mayor número de, de operaciones. No sé si se me ha explicado bien. O sea que, entre esos dos parámetros, yo intentaría, gracias a mi al algoritmo de gestión, gracias al control de riesgo, aumentar el ratio. ¿Vale? En este caso el porcentaje de operaciones aciertas bajaría, pero yo igualmente puedo ser rentable. no Si el ratio es de 3 a 1, yo puedo acertar en 50% de los casos e incluso en menos y seguir siendo rentable. Hay que coger calculadora ¿no? y a calcular bien eh, la parte ¿no? de finanzas del trading. La cosa que muy pocas personas hacen, por desgracia. Coger en concreto el mercado o el instrumento que tú deseas operar, vale eh, ver eh, y ver números, básicamente, ¿no? El stop loss máximo permitido, eh, número de contratos, eh, cuándo sacar premio parcial, cuándo hacer el cierre total, cuál es el ratio eh, medio que obtienes mensualmente en tu operativa, el porcentaje de operaciones hacia las... Trabajar con la estadística es, es algo fundamental para un trader. Y otra vez repito que, por desgracia, muy poca gente lo hace. Y no es... O sea que lo que lo que acabo de decir, no, no creo que a alguien le ha parecido muy difícil de hacer. La verdad es que no lo es. Incluso mucha gente me dice, Ey, pero es que operas con, con tantos números en la pantalla, eh, que tienes el delta, que tienes que no sé qué, la cinta, ¿no? Eh, que parece que cuando pones la... Todas esas pantallas en, en, en todas esas ventanas en la pantalla, pues no sé, parece un árbol de Navidad, ¿no? No es, no es nada difícil. <risa> sí. Con todas las lucecitas, ¿no? Sí, pero no es nada difícil. O sea que eh, yo realmente el 70% de mi atención está centrado en lo que sucede en el gráfico de order flow. ¿Vale? Y el 30% pues en lo que sucede en, en otras ventanas y tal. Incluso, es más, es más. Yo no, muchas veces opero así. No veo números. Cristian nos dice la entrada en el SP500 en la zona de los clusters máximos de la vela 1545 ¿Sigue vigente o como ya ha alcanzado el target eh, ya descartas entrar de nuevo? No, he descartado Uh, te digo por qué. Eh, es que yo creo que para cualquier duda que planteas en tu operativa, siempre tienes que preguntarte por qué. Siempre tienes que hacerte esta, esa pregunta, ¿no? Eh, de aplicar lógica a la operativa. Yo muchas veces, y de los alumnos que he tenido, y yo muchas veces eh, me he cruzado con, con operadores, incluso operadores experimentados que hacen entradas mmm, solo porque sí es decir eh, eh, entran porque les parece ¿no? que iba a pasar algo y, y, y, y no sé para mí cuando cuando yo lo escuché por uh, por primera vez eh, yo eh, para mí era algo algo flipante no y yo digo ¿pero cómo? ¿Qué, cómo qué me dices tío eh, porque realmente <coughs> Eh, yo intento en mi operativa eh, aplicar lógica a cualquier entrada que hago. Es decir, si tomo una decisión, mover stop loss, como por ejemplo mover stop loss, eh, hacer la entrada, eh, poner break-even, eh, cerrar parcial, ¿no? tengo que, que tener eh, buena razón por qué hacerlo. Eso supone, claro, que tengo que no preparar los deberes, ¿no? entre comillas, que tengo que Uh, investigar, tengo que recopilar estadísticas etcétera uh, Pero, coño, uh, es un negocio serio, ¿no? Hay que tomarlo en serio. Uno no puede sentarse así delante de la pantalla y pensar que puede... no que es mejor que, que, que otros. No, no somos nadie. Nadie es mejor que nadie. A mí me gusta más operar con un portátil desde la piscina. <ríe> sí. <ríe> nadie, nadie es mejor que nadie. O sea, que aquí es todo a base de, de tu... De, de los estudios ¿no? que hiciste previamente. Entonces, cuando eh, este compañero que me, que me pregunta ahora eh, si ha sido si, si sería posible ¿no? volver a tomar esa entrada en esta zona, yo digo que no. O sea que ni me lo pienso. ¿Por qué? Porque tengo unas pautas definidas y yo vuelvo a repetir que no las, no las he definido ayer. O sea que es algo lo que yo estoy viendo que se repite constantemente en el mercado, porque estoy delante de la pantalla cinco veces, cinco días a la semana, ¿vale? Y, y, y siempre, pues, analizo, ¿vale? Tengo mi, mi estadística, la, la tengo estudiada. Eh, y no es nada difícil, o sea que, porque siempre es lo mismo, <risa> siempre es lo mismo. Puede cambiar el contexto, ¿vale? Pero el concepto sigue siendo el mismo largos cortos atrapados, sea Mini S&P 500, CL 6 euros, da igual, es el mismo concepto, solo que cambia un poco mmm, eh, la imagen, ¿no? porque no hay dos eh, situaciones idénticas, digamos. Entonces, volviendo a responder esa pregunta, para yo poder tomar este, este corto de aquí en esta zona, eh, yo exijo a que el precio me haga un nuevo mínimo. Chartismo, por si quieres llamarlo así. ¿vale? Si el precio me da un nuevo mínimo y vuelve a esta zona, puedo aplicar esta entrada. Si no, descartado. Esto lo, lo hago en Mini S&P 500 con CL o con 6 euros. O, o, o con el euro, da igual. Eso es la, lo que yo exijo que hago el mercado. Porque muchas veces la gente se deja llevar... Por, por las emociones no o se deja llevar por, por la situación que ven en la pantalla yo intento hacer las cosas diferente yo intento exigir que el mercado haga algo para que yo poder entrar para, para yo poder entrar no sé si me estoy explicando bien o sea que yo no intento mm, eh, entrar en el tren ¿no? <ríe> que, que se está yendo de la estación vale yo no intento seguir detrás de precio. Es, al contrario, ¿no? Intento prevenir, intento adelantar. ¿okay? Entonces yo exijo que el mercado tiene que cumplir 1, 2, 3, ¿vale? Tres condiciones eh, de mi patrón, por ejemplo, o de, de movimiento de precio, como es el, el caso que estamos hablando ahora, para yo entrar. Entonces, si el mercado me da 1, 2, 3, 4, 5, venga, yo puedo yo asumo el riesgo porque al fin y al cabo cada entrada no es, es el riesgo que uno tiene que asumir y me, y me lanzo a la piscina si no me lo cumple esas condiciones yo prefiero quedarme fuera y no hacer nada porque no quiero tampoco uh, arriesgar ¿no? ni una parte de mi capital sin, sin justificarlo o sea que sin tener lógica yo no, no entro sin lógica y eso me lleva a dos eh, eh, dos cosas muy buenas. Primero, primero, eso me, me, me, eh, eh, eh, el, el, el hecho ¿no? de, de exigir al mercado unas ciertas condiciones, lo que me hace es, por un lado, aumentar el porcentaje de operaciones aciertas, ¿no? descartar entradas, eh, eh, descartar malas señales para así decirlo y así aumentar el porcentaje y por el otro lado aumentar el porcentaje el, el ratio de beneficio que vamos está maravilloso no si seríamos capaz de cerrar en eh, 90% de los casos operaciones eh, con éxito y con el ratio 21 no llegaremos nunca no a a, es, a tener esa estadística pero oye si puedo hacer algo no para aumentar eh, tanto el rateo como el riesgo, pues lo habrá encantado. Porque yo soy el primer interesado. Eh, chicos, podéis... Eh, es que como yo no veo... ¿Me podéis poner el este símbolo de más en el chat? si sí. sí, Cristian ha, sí ha respondido, dice que gracias Eric. Aclarada la duda, la primera entrada sí por la tipología de vela. Eh, que es si te hubiera ido a buscar, pero para buscar esa reentrada ahora debería haber hecho un nuevo mínimo. Exacto. Eh, coméntame el chor, el problema cuando empieza la sesión es que eh, siempre no sabes si el día se va a quedar en rango o va a ser un día en tendencia. Eh, sí, correcto, no sabes. No sabes. Para, por ello también hay que tomar medidas. O sea que... Es que está todo en, en, en tus manos, Melchor. <ríe> si, mira, si haces mmm, dos entradas, ¿no? O vamos a poner, para, para dar un ejemplo, si haces tres entradas y en las tres entradas, consecutivamente, ¿no? No consigues cerrar profit. Eh, entonces, claramente el mercado te está diciendo que mmm, no estás acertando, ¿no? No no estás sin sincronizado hoy con el, con el mercado. ¿no? No, no no El mercado no sigue eh, con tu hipótesis. ¿Vale? Pues no intentes una cuarta, una quinta, una sexta, tal vez porque tú aplicas patrones de entrada um, que siguen la tendencia, ¿no? Que aprovechan el movimiento tendencial y el mercado está en rango. Entonces, teniendo un tres pérdidas um, consecutivas, lo que tienes que hacer es eh, visualizar... Eh, esa pantallita, esa, el control center de ATAS, y darle al, al, al cruce y cerrar la plataforma. ¿vale? Eh, ¿Cuándo el sistema empieza a funcionar? Cuando el siguiente día te pones delante de las pantallas y tu patrón de entrada te da un ratio 3 a 1, o 4 a 1, o 5 a 1. Es cuando realmente empiezas a, a empieza a funcionar todo. ¿Sabes lo que te digo? Cuando tú con una entrada que aciertas, puedes recuperar dos, tres o cuatro entradas malas que hiciste el mismo día o el día anterior. Entonces, no, realmente no tiene importancia el resultado de una operación aleatoria. Yo realmente cuando um, empiezo a analizar resultados de mi operativa, eh, cojo el time frame semanal. Es decir, yo no analizo resultados de mi operativa, eh, cada día pongo mi operativa, o sea que llevo un diario de operaciones, no un registro, capturas de pantalla y, me, y, y solo una vez por semana, los viernes, me pongo a analizar qué tal me ha ido la semana. O sea que el periodo mínimo ¿no? para saber si has hecho bien tu trabajo o no es una semana. Porque si no, si te animas o desanimas con el resultado de una sola operación o de cada operación que haces, corres peligro de caer en, en esa rueda de hámster, ¿no? Y lo que tienes que hacer es pues, tener una vista macro, ¿no? De ir mirar a la, a la larga y construir o di diseñar, desarrollar un sistema, una estrategia que tenga esa esperanza estadística positiva, la que comento, ¿no? la que intento también siempre mm, eh, llevar a cabo con mi propia operativa. Acertar más veces, volviendo a, a lo mismo, ¿no? Acertar más veces, eh, perdonad, eh, dibujo fatal, es una tarea, en mi, en mi opinión, complicada. Entonces, lo que sí que está al alcance, ¿no? en, en nuestras manos es aumentar el porcentaje. ¿Cómo? Con buena gestión. Con buen control de riesgo. Digo que es una tarea relativamente fácil, ¿no? Volviendo a la pantalla el gráfico de, de euro. ¿Veis lo que hace? no acelera tampoco no son horas ya ya no va no va a haber ya movimientos muy, muy dramáticos en el euro porque ya son eh, son las cuatro y media el chorro nos dice que exacto eric así es eh, Daniel nos dice que... Toma nota, Eric. Eh, vale, artículo eh. de cálculo de riesgos para el blog. Ah, vale, de acuerdo. Tomamos eh, bueno. nota para próximos contenidos de artículo de cálculo de riesgos vale. para, para ponerlo en el blog. Eh, si os parece bien, chicos, eh, ya estamos aquí casi una hora y media y os digo compartir eh, pantalla con tantas personas... Eh, eh, es, es una tarea difícil de, de, de llevar a cabo y, si os parece, vamos con el tips que tenemos preparado únicamente y exclusivamente para las personas que asistan en esta sesión en vivo. O, subiremos esta grabación eh, también en YouTube, pero la recortaremos justamente aquí <ríe> para, para que las personas que asistan en, en, en los eventos que, que impartimos desde que es en directo, pues pueden tener cierto beneficio. ¿okay? Y así, pues, para la próxima vez eh, esperemos que más personas se animarán a, a participar en, en un webinar o una sesión, cualquier actividad que pública que hacemos en directo. Ha sido un placer estar con vosotros. Espero que esta sesión ha sido, ha sido útil para vosotros. Espero veros en, en, la, en la próxima sesión. No sé cuándo la realizaremos. Habrá que hacer algo sobre el tour de liquidez porque vemos que hay bastante interés acerca del tema. Sin más, que tengáis buena tarde o un buen día. Y nos vemos en el canal de YouTube, donde sea. Vamos hablando. Un saludo, chicos. Un saludo a todos.